¡Hola! <risa> este video me tiene muy emocionada, eh, como pueden ver es un formato totalmente diferente, no estamos en el lugar habitual y pues les voy a contar qué show, qué onda. Eh, este video ya lo tenía planeado desde hace un montonal de tiempo pero por una u otra cosa no podía y aparte pues ya saben ustedes, ¿no? Trabajo, no se puede hacer este video entre semana, entonces... Estaba buscando como el momento adecuado, y ¿saben que Ese es el momento adecuado para hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya vieron en el título de abajo, vamos a comer por un día comida de Crepúsculo. Y de verdad, eh, esta idea surgió gracias a que cuando estuve leyendo el primer libro de Crepúsculo, salió un montonal de comida, mucha comida. Entonces, no sé... Eh, como que mi mente trabajó en ese momento de que, ah, vamos a poner toda la comida. Los post-it que son de color eh, como naranjita. Ajá, creo que ya lo vieron ahí. Ajá, son naranjita. Es la comida. Entonces, hay muchísima comida ahí. Si les gusta de verdad, espero que esto ya se convierta en una sección en el canal. Porque estaría súper cool. Imagínense, comer un día comida que sale en Peter Pan. Comer un día comida que sale en... Ready play, play One. O, no sé. La Nereja Mecánica. Harry Potter. Oh. Comer un día la comida de Harry Potter. Estaría muy interesante. Entonces, no sé, amigos. La verdad es que sí me tiene muy emocionada. Y si quisiera hacerlo, entonces... No sé. No sé. Entonces, por ahora, solamente... Eh, bueno, como ya les dije, vamos a estar comiendo un día. Comida de eh, Crepúsculo. <risa> y... Hoy nos toca cereal. Me di la tarea de conseguir mi cereal favorito para esta sección, entonces eso es lo que vamos a estar desayunando, por eso nos levantamos también muy muy muy temprano y pues así vamos, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Oigan, pues ya volví, ya fui por el cereal, estamos por desayunar cereal, mi favorito. En el libro decía que... no especificaba qué tipo de cereal, solamente cereal, ¿ok? Y cereal con jugo de naranja, pero yo quería jugo de naranja natural, entonces no pude conseguir la naranja... Tampoco me pude comprar uno artificial, pero creo que con esto va a ser más que suficiente. En lo que desayunamos, quiero ver una serie, pero ahorita me voy a la sala. Mientras quiero hacerles eh, mención o platicarles acerca de las lecturas conjuntas que he tenido en este mes, la cual estoy en tres. Estoy en La Naranja Mecánica con Sandy, estoy en Percy Jackson, que ya estoy a nada de terminarlo, de Dianita y Harry Potter. Uh -huh, el tercer libro. Eh, es un libro que de verdad me emociona y yo ya quería leerlo desde siempre. Hay un libro que yo quiero de Harry Potter. Que quiero así como en mi estante. Ninguno lo tengo en físico. Ahorita el que estoy leyendo. Bueno. El que estoy. Sí. El que estoy leyendo actualmente es. Es un audiolibro. Lo estoy escuchando. Y... Me está gustando bastante, y más por el ritmo que llevo en mi vida. Entonces, vamos bien, vamos bien. Y hay un libro de Harry Potter que realmente quiero en mi estante, y es el de las reliquias de la muerte, porque la, es la película que más me gusta. No sé si ustedes de niños, también ustedes eh, se imaginaban como tener poderes, o bueno, porque yo, veía, yo me veía mucho 11 niños, no sé si ustedes, pero yo veía mucho eso. Y había una serie de la bruja desastrosa y había otro de la Mona la vampira. Yo, amigos, yo no, yo estaba toda babosa pensando que algún día yo iba a ser Mildred de Embrollo, de que me iba a ir a una escuela de magia. y Luego vi Harry Potter y también me volió, me voló el coco y fue como de, "Güey, tal vez yo sea bruja, tal vez yo pueda mover cosas." Y luego me vi Matilda y pues ahí también, la niña bien loca, vea. <risa> Bueno, entonces eh, vamos a desayunar nuestro cereal y eh, regresamos en unos minutos para eh, la comida, que es toda una sorpresa. The first My eyes not the first Bien, pues ya es un poquito más tarde, ya son las 10, entonces nos va a tocar el almuerzo. Y para esto tengo eh, en una parte el papá de Vela cena huevitos fritos y Vela cereal. Entonces lo que vamos a hacer es unos huevitos fritos, unos huevitos fritos eh, y con un pan tostado para que no se vea como tan solo y así y con un cafecito ahí no toman café, ¿verdad? pero eh, yo quiero café entonces miren, quiero que vean que para esta para este video el clima me ayudó mucho ahora me siento en Forts vamos a vamos a hacer el almuerzo ya yeah. Quiero platicarles algo que mientras estaba haciendo, bueno, mientras estaba desayunando, desayunando, ajá, estaba viendo Control Z, nunca, nunca lo había visto, pues la verdad me gustó bastante, ahorita no recuerdo bien en qué, los tengo muy oscuros, espero. Pues ya los de un poquito a Mix, entonces lo que les estaba platicando es que yo nunca había visto la serie de Netflix de Control Z. La verdad está bien padre, está bien bien chido, o sea, creo que en todo momento te tiene como en suspenso para saber quién es. Y... no sé, ustedes ya lo vieron. Yo... nada, nada. Soy súper mala para ver las series, entonces... eh. Ese era uno de mis propósitos, como de seguir viendo mantener... Es que, ¿saben qué? El problema que tengo es de que veo una serie. Veo como tres, cuatro capítulos, luego se me olvida y ya no veo nada. Entonces, quiero ponerme como meta, terminar de ver ver dos series. O sea, sí, soy súper mala, entonces quiero, quiero eso. Vamos a hacer el almuerzo. Que ya les había dicho que es Entonces, vamos For me What's to do, I'm hopelessly to you. But now there's no way to hide since you pushed my love aside. Hola, oigan, pues ya estamos en el comedor a punto de disfrutar nuestra bella comida y pues bueno como les dije hicimos unos huevos fritos eh, yo le agregué para que no fuera tan solo le agregué de que jamoncito sí jamón no le agregué salchicha dos rebanadas de pan que en sí es una rebanada pero roto ajá y lo vamos a acompañar con un cafecito en el libro no dice tal cual con qué lo acompañan eh, pero pues ya saben que aquí amamos el café entonces no me patrocinan el café, bueno fuera de... el clima está ayudando bastante me siento como en Forks ya nada más me falta de qué. ir a la escuela tener un novio vampiro amigos, quería platicarles acerca del libro de Midnight Sun mm. me parece creo que sí eh, hace un par de días salió a la venta, entonces eh, estuve viendo en la comunidad de Booktube en inglés que ya varios lo están leyendo. La verdad sí tengo ganas de leer ese libro, eh, pero no sé. La verdad, amigos, porque está muy caro, ¿verdad? Y pues sí me duele el codo un poco, entonces no sé. Quizás me espere a escuchar más reseñas. Ya lo vi en Instagram. Y ya lo vi por ahí un poco en Bookster, en Bookstagram. Por ahí ya lo vi un poco en YouTube, entonces no lo sé. Eh, vemos. Por ahora solamente nos toca disfrutar de este clima. Y del día de hoy que vamos a tener comidas de crepúsculo. Nos vemos en más tarde para que vean qué es lo que vamos a estar comiendo. Bye hola pues miren verán hoy se encuentran en la cocina de mi casa así que para la siguiente comida para la hora de la comida lo que vamos a hacer es eh, en una parte vela dice que está comiendo enchiladas de pollo ¿Mm? ¿Mm? no lo sé entonces busqué en internet una receta y lo que vamos a hacer son enchiladas verdes de pollo ya me fui por el pollo uh -huh por la pechuga de pollo y por los tomatillos, y aquí ya tenemos como todo, y eh, pues vamos a la receta amigos, a ver qué tal nos queda, ¿verdad? ¿verdad? Bigger. Up in the garden alone I'm freezing, but it's fine Cause I'm thinking of you all of the things we could do running as fast as I can let I forgot to tie my shoes con queso, o con cremita, pero aquí en la casa no hay queso, entonces vamos a probar esto, a ver qué tal. Uh -huh. uh -huh. Saben bien buenas, o sea, realmente se ven como bien insignificantes, pero saben súper, súper buenas, entonces eso es lo que voy a estar comiendo por ahora, eh, y ya. Lo voy a acompañar con una agüita de limón, que de hecho en el libro no viene con qué se lo toman, o sea, con qué lo acompañan pues, entonces yo lo voy a acompañar con un agüita de limón. O agua maléfica, como dice mi sobrino, que es agua de Jamaica, entonces no sé, cualquiera de las dos. Y vamos a seguir comiendo esta ricura, está muy rico amigos, se ve como, de verdad se ve bien feo. Pero las salsita es la que le da el sabor. Uh -huh. mm. Bueno, yo los veo al rato Pues ya es un poco más tarde Y es el momento del snack Entonces Estaba pensando eh, Bueno, en una parte del libro uh, Menciona una manzana Entonces Porque hace como referencia Pero en mi casa mi papá se acaba de Terminar la última manzana Pero recordé Que en mi trabajo me dieron una compañera nos regaló granadas. Entonces, es lo que vamos a estar comiendo ahorita. Y es como un pequeño guiño para el nuevo libro que acaba de salir. Entonces, ayer me comí una y esa es la última. Entonces, justo para el video. Ahorita me encuentro eh, editando el video. Ya quería compartirles acerca de él. Y es de Yo la Peor de Mónica Lavín. Este video, este video, este libro de verdad, me encantó. Creo que es uno de mis favoritos en lo que va del año. Y, ajá, estoy editando el video en lo que veo a abrir test makeup. Uh -huh. O sea, estoy escuchando casos, amigos. Amigos, pues ya es la noche, o sea, la cena. Y la vela come bien pesado, ¿verdad? Elegí cenar... ¿Adivinen qué? Cereal. Sí, yo amo el cereal. En la mañana desayunamos cereal. Y en la noche, pues, cerramos con broche de oro con cereal. Ajá. Y aparte porque en el libro viene de que... Cereal. También a ella le gusta el cereal, entonces... No hay problema. Baby, don't worry about me. It's not as call as it seems. So good to be the one who keeps you walk. These days we roll good though we're all walking under clouds honeymouth of the time. Hola, oigan, pues ya terminé de cenar mi tazón de cereal. Me voy a disponer a ver una serie o algún video en YouTube. Bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.